...bueno pues bienvenido a la magia... ...a la magia que encontramos también en los libros... Os he hecho entonces esta introducción... ...para presentaros a nuestro invitado... ...que ya tenía yo ganas y me ha sorprendido... ...siempre hay días que de verdad nos levantamos... ...sin saber eh, qué nos va a sorprender el día... ...y realmente tenemos que pensar... ...que cada día... ...nos pueden sorprender muchas cosas... Y, ...y tenemos que estar ahí para recibirlas ¿no?... ...y bueno es una llamada... ...de una persona que admiro... Eh, ...no he tenido mucha ocasión de conocerla mucho... ...pero sí que hay personas que te impactan... ...y tienen esa magia... ...que al conocerla pues no te nunca de ello... ...y esto ha pasado con esta familia Peralta, ...con Victoriano, con su esposa, con su hija... ...y la verdad es que... ...me parece una familia fantástica bienvenido victoriano a, esta, hola, eh, a hola, este plató a este estudio de sí, televisión pues un placer porque hablando de magia como comentábamos hace un ratito eh, para mí tu nombre es mágico el nombre de mi madre de mi hija y de muchas Elenas. y cuando te conocí hace unos meses pues respondiste a esa magia ya lo saben .tus eh, televidentes y no voy a descubrir nada nuevo así que hubo un placer efectivamente hoy me he acordado de ti porque quedamos en diciembre en que te dediqué eh, mi libro de estelae que lo tengo aquí en la mano y luego pues el encierro del confinamiento etcétera pues estaba destinado a que nos viéramos hoy un día en verano que nos hemos encontrado casi por la calle y aquí estoy en Bermuda y, y en buena compañía. Vitoriano, <risa> además eres doctor especializado mm -hmm. en el tema este de las alergias que decimos siempre. Sí. Yo siempre digo que con lo bonita que es la primavera y yo me pongo estornudada como una loca, con <risa> lo bonita que es la primavera no, la, no debería es, esa alergia tan molesta, pero bueno, hay cosas para prevenirla, ¿no, doctor? Claro, como todo, gracias a Dios, en este tipo de alergia en primavera, del polen. ...pues no llegan a tener una gravedad, salvo en algunos sitios, pues provincias del interior de Andalucía... ...con el olivo, y eso sí provocan problemas asmáticos, que hay que vigilar más... ...yo soy también neumólogo... ...y entonces por el complemento del, del tratamiento integral... ...es fácil de hacer, como todo... ...si se previenen las cosas, en las patologías... ...que tenemos posibilidad, pues mucho mejor... ...en es que el problema está en otros, como lo que está pasando ahora... ...donde todavía no hay el antídoto de, de hincarle el diente a, a este con perdón puñetero virus. Mira, cierto, no sé cómo usted cómo, que se relaciona más con, el, con los doctores y está más en este mundo, más integrado ¿no? con toda esta cosa que está pasando y tal, eh, ¿cómo se ve desde el punto de vista médico, sanitario? ¿Cómo, ¿Cómo se está viendo todo esto? Pues muy raro, cuando nos enfrentamos a una eh, infección eh, que no hay antecedentes, ...porque hay el virus parecidos que han surgido en los últimos años... ...pero aquí surge un virus cuya capacidad de expandirse, de contagiar es asombrosa... ...no ya solo porque una persona pues esté en un contacto más estrecho... ...de que pueda toser, de que pueda... ...eso sino que en contactos muy indirectos... ...de que toco el botón del ascensor y antes lo ha tocado alguien... ...y luego inconscientemente pues me rasco la nariz o en el ojo ya lo llevo. Entonces, esa transmisión y la tormenta que crea en el organismo, en los casos en que evolucionan mal, porque si queremos ver la botella medio llena, pues podemos decir, bueno, muchas personas cursa casi a, o asintomático, o, o se pueden controlar sin llegar a la gravedad pero en los que llegan a la gravedad verdaderamente es un destrozo interno lo que provoca que está implicado pues todo el sistema de coagulación del, del organismo los pulmones circulatorios y es mmm, terrible de ahí pues la cantidad de muertos que no todos son aunque es un riesgo personas mayores y tal que han dado todo en la vida por nosotros a veces los jóvenes se relajan en exceso y ahora en verano en parte hay que comprenderlo pero parece que no fuera con ellos o que si le dicen de llevar una mascarilla o de no reunirse eso va con otros y no con los de su grupo de amigos y aunque ellos puedan su fortaleza inmunológica, su edad, pues tener menos posibilidades si se contagian de eh, cursar con gravedad, pero luego le da, van a casa, están con los padres, que ya no son tan jóvenes, o están con sus abuelos, que ya no lo son y son el vector que lleva esto. Por lo tanto, en eso se debían de mentalizar, en que no sean aunque no miren por ellos, que miren por las personas que le han dado la vida y que, le, y que, se re, y que requieren un amor y un agradecimiento que en este momento es ese. Claro, yo creo que no lo han entendido muy bien, porque ellos cuando se habla de los asintomáticos, ¿no? De que no tienen síntomas, ellos son sanos, están sanos, entonces no entienden que cómo pueden llevarle el viral y cuando claro, están sanos. Entonces, es claro. que no han entendido muy bien el concepto de lo Efectivamente. que. Efectivamente, no han entendido el concepto lleva, ¿no? de que lo transmiten, aunque su sistema inmune pues lo bloquee, pero son vectores, lo llevan. Mm -hmm. ...lo llevan, no anida... ...no le provoca el problema... ...pero efectivamente lo, eh, lo transmiten... ...igual que lo transmite alguien que tenga la enfermedad... Eh, ...a ver qué va eh, a pasar de aquí, de aquí en adelante... ...qué va a ocurrir... ...Vitoriano, ¿qué, qué va a pues ocurrir es aquí es que no adelante? puedo jugar a mago en eso... <risa> ...vamos a tener pronto, se escucha algo ya... ...vamos a tener una solución... ...a esto a este problema... ...la única solución sería... ...salvando que, que, que, que, el, que, que este virus perdiera mm, capacidad de gravedad, lo que se llama virulencia, ¿verdad? Eh, espontáneamente, o que la población se vaya creando inmunidad, muchos de estos asintomáticos, con lo cual se vaya cortando esa transmisión es como cuando tiramos las figuras del dominó en las típicas si cada tres fichas hay un espacio que no le dan a la siguiente pues no van a caer todas en, en cadena y evidentemente porque pues se desarrolle una vacuna y que mmm, la población mundial pues pueda mmm, sino al 100% ...si al 70, al 80% es inmune... ...también se cortan el enlabones de la cadena... ...entonces esa es nuestra esperanza... ...y mientras tanto pues... ...insistir en la prevención... ...porque una vez que se desarrolla la enfermedad... ...no hay el medicamento eficaz... ...hay paliativos... ...que evitan problemas... ...el oxígeno, la hospitalización... ...pero es todo sin un sota caballo y rey, de que tengo esto y aplico, en caso de una bacteria, tengo esta bacteria y este antibiótico sé que se la va a cargar. Pues es cuestión de que haga efecto. En esto no. Los virus son así, son pequeñas partículas que no son nada, pero que se meten en tus células y las modifican. Pasa un poco, salvando las diferencias, que no me digan que como médico estoy diciendo un disparate, como pasa con una célula cancerosa, que va modificando a las demás. Y hay momentos que ya no lo puedas parar y no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero en cuanto a esa extensión, como una mancha de aceite, algo se parece. Bien, bueno, yo creo que esto nos va a servir un poquito para concienciarnos ¿no? también, por y para recordar que está ahí el virus y que nos ha ido. Hay que, tener, que, eso... hay que tener cuidado y tratar de compaginar, por eso, quedar con una persona que quiere, que habla, y viéndonos media cara, aprender a hablar con los ojos, que... ...también es muy bonito... ...sí que es verdad, eh... ...la mirada lo que transmite... ...claro... <risa> ...bueno también dice que no hay más que por bien no venga... Eh, ...he hablado con libreros que me dicen que han vendido más libros que nunca... ...durante sí. la pandemia, se está leyendo más... ...y bueno usted como... ...también al padre de doctor, sí. el literario que dice que esto ¿Cómo? le viene... ...me contó desde pequeño, ¿no? ...o sea esto de la literatura... Sí, yo, ...siempre... ...siempre me ha gustado escribir, aunque luego he hecho una carrera de ciencias... ...y tal, pero siempre ha sido... ...no puedo decir mi hobby, mi necesidad... ...hay momentos... ...que uno tiene necesidad... ...de algo, como el que está habituado a hacer... ...deporte, tiene necesidad de hacerlo... ...o... Mm, ...a tantas cosas, entonces... ...ha sido una necesidad de expresión... ...siempre he escrito cosas, porque... ...ahí están, para mí o para personas llegadas ...me ha gustado... ...la poesía, pero una poesía... ...tanto especial tipo... ...Rabindranath Tagore... ...es una poesía en prosa... ...donde no es tan importante... ...la rima... ...y la cadencia como lo que... ...expresa desde dentro... ...y luego... ...yo digo que soy escritor de cuentos... ...porque... ...los cuentos... Eh, ...es donde mejor me desenvuelvo pues son como pequeñas novelas dentro de a veces agrupadas en un libro o, eh, o sueltas y aunque se identifique con literatura infantil pero los cuentos en la literatura con mayúscula no son para niños incluso los cuentos infantiles si hablamos de Blancanieves o Hansel y Gretel o tal eh, son historias tremendas claro mira por ejemplo principito, el principio claro, no ha marcado también mucho claro son historias que un niño puede llegar hasta un punto pero quien de verdad lo entiende es un adulto si vamos a los cuentos con mayúsculas luego pues puede haber una cosa que se le cuenta a un niño que se ilustra Pero eh, me gusta, aunque lo último que he escrito este libro este live, si es de cuentas. Aquí lo tengo, que es muy sí. bonito. Bueno, sí. lo he leído porque estaba esperándolo, ¿eh? Claro, Ahora claro. Sí. <risas> te, te dije, cuando te lo cuando aquí te está. lo dé, no te dejes que lo compraras. Sí, sí, a... Cuando tuvimos la presentación, te dije, no, te lo quiero regalar, te lo quiero regalar. Y, y muchísimas gracias. más Ya está dedicado y todo. Bueno, sí. aquí lo vemos dedicado, ¿eh? Sí. Bueno, no qué bonito. Y ¿eh? aquí me lo ha dedicado ¿eh? para Elena, y, y bueno, qué bonito. Una dedicatoria preciosa también, que se la agradezco. Bueno, pues sí, nada, esta sí. es escrita con, con... con lo que con lo que yo siento y las ilustraciones tenemos que hablar de todo porque vamos a un repasito aunque hicimos la entrevista en su día sí. pero como el libro se puede escribir también por Amazon bueno que se puede sí en Internet, porque sí o... corte inglés o en, librería, en librería, lo pides, Pues y... a saber que no se lo haya leído que ya haya agotado los que tenía uh, ya durante la pandemia claro. pues, ahora es el momento de empezar un nuevo libro no por claro. ejemplo recomendamos este live, no que es eh, la sí. estrella no eh, las estrellas sí es, estrella. es que la, el título bien el libro surge de bueno, yo como médico en un momento determinado pienso eh, comparar y salir del microcosmos que es nuestro cuerpo, desde la última célula o cómo está regulado como un magnífico reloj cada órgano y cada glóbulo rojo que va por tu sangre que tú ignoras pero él sabe dónde tiene que ir y lo que tiene que hacer y llevar el oxígeno del pulmón a tu ojo derecho y entonces mirar hacia arriba y decir bueno el macrocosmos el cosmos es igual es un gran reloj y reflexionar reflexionar sobre las estrellas eh, sobre el, se, eliminé el tiempo e incluso casi el espacio, porque cuando tú piensas que hay estrellas que son como un tamaño como miles de soles mil veces el sol parece imposible eh, una estrella que si saliera por donde sale el sol abrazaría la tierra en un segundo pero además miras al firmamento y algunas luces que estás viendo son de estrellas que ya no existen, está llegando ahora la luz, pero ya habían desaparecido y en los espacios vacíos han surgido otras nuevas y eh, entonces te retrotraes y surge este libro donde hay cuentos del cielo, cada uno con su ...en su subtítulo... ...cuentos de la tierra... ...y cuentos del cielo y de la tierra... ...y todo... Eh, ...se une... ...si... Eh, ...tú dices, bueno puedo hablar... ...con una persona que ya no está... ...que quise mucho... ...y que ya se fue, un amigo... ...un padre... ...pues aquí puedo hablar... ...puedo hablar conmigo mismo cuando era niño... ...y volver a pensar como cuando era niño entonces estás rompiendo el tiempo y no es nada raro en la tecnología tú puedes poner ahora una canción de Elvis Presley y lo estás oyendo como si estuviera aquí uh -huh. y oyes su respiración ¿Todo, todo. por lo tanto es quitar el encasillamiento y luego dentro de mi género de realismo mágico pues también vale que existen las hadas y que existen los duendes y que unas figuritas de chocolate de una tarta uh -huh. se enamoran una de otra, entonces todo se mezcla en ese mundo, pero luego el realismo hay historias terribles. Y lleva de... moraleja, lleva moraleja. <risa> eh, lleva la moraleja, lleva el entre líneas que cada uno quiera leer es como el cine surrealista cuando una persona lee una de los sí, cuentos dice, hay un mensaje para mí, cerrar no, seguro decir? que cierra porque no es un libro para leer de corrido como una novela seguro que cuando ha leído esa historia cierra y le apetece a quizá cerrar también los ojos y pensar en lo que ha pasado en ese momento claro, porque hay un mensaje hay un mensaje que cada uno manera. que cada uno tome con el azúcar o las que le da su vida y, <ríe> y, y, y entonces Mira, o sea, es jugar con el el, lector. el piano tiene sus teclas blancas y sus teclas negras no <ríe> es implicar al lector en que se meta en, el, en la historia que sea uno más que cuando lleva varios capítulos él sea parte de los personajes no me quiero comparar pero me, me han comparado algunas veces este libro con alicia en el país de las maravillas estás no estás en un mundo eh, diferente pero en muchos momentos de carne y hueso y con seres malvados y con otros más inocentes de la cuenta y en medio todo bueno, pues estoy deseando la próxima vez que nos veamos, claro. pues te comentaré, ¿no? De sí, cómo. Claro. <risas> que me ha parecido toda sí, la Este lectura. otoño voy a sacar ya un nuevo libro que ya está en.. Fase Eso te iba es a preguntar por tus proyectos sí. futuro. <risas> sí, es un libro que ya está terminado. Se ha retrasado un poco por todo el tema del confinamiento, editoriales cerradas y demás. Pero debe de salir este otoño, que esté ya para Navidad. Eh, ...cuando ya estamos más... Cerrado, pues esperemos que, que, que no por obligación. tienes tengamos... que venir a presentarlo aquí, ¿eh? Claro. En ¿Eh? primicia, ¿eh? Por supuesto. <ríe> y así ya para regalar en Navidad, que así si nunca sabemos que mm. para ser originales, pues mira, un fullá pintado con de seda pintado a mano bueno, o un libro, eso yo creo que es un regalo que no pues nos nada, equivocamos, un ¿eh? Un complemento para. Ahí para, no nos equivocamos. <ríe> sí, sí, por lo menos para disfrutar un poquito de, de, de esa magia que tienen <ríe> eh, las cosas. Y este otro, bueno, ya hablaremos de él. Eh, la primera ya? novela, sí. Se llama, es un título que fíjate, luego, eh, el libro, pues lo terminé de escribir, puse la palabra fin, que es que la pone siempre se pone con tristeza cuando se acaba un libro, porque uh -huh. eh, se escribió a lo largo del 2019. El Día de Reyes de este año puse la palabra fin, o sea, se acabó el manuscrito y mmm, es una es mi primera novela ahí no son cuentos aunque el estilo el estilo es una novela se llama vincheró vincheró luego se ha oído lo he oído sí. miles de veces porque el libro juega como un mantra con el, el poema de nessun dorma del área de, de puccini de, de turandot entonces, luego ha sido de las eh, canciones, de las eh, piezas que se han escuchado miles de veces por ese ánimo de la humanidad ahora mismo de vencer a lo que hablábamos antes del virus y ese último verso repetido mm, a pleno pulmón de Vincheró, Vincheró es el que da título a la obra se llama Vincheró, como el último verso de Nation Dorma. Bueno, bueno, mm. que bien suena ya, ¿eh? Este aso sí. ya suena bien, ¿eh? Así que bueno. ya lo esperamos aquí próximamente para presentarlo también, ¿no? Que me bien. imagino también lo presentará en otros lugares, bien. pero aquí también, ¿eh? Una cita obligada. Y, ah, también... y además. Eh, repito, que un y además, repito. Y será tan ilustrado, estará tan ilustrado ese próximo libro suyo no, como estaba. Libro? No, no, no. ...porque este libro es que ya lo imaginé ilustrado... ...imaginé ilustrado mi anterior libro... ...el de cuentos del circo... ...pero no se pudo hacer y... ...tenía yo... ...una prisa especial en sacarlo... ...quería sacarlo en el año que se escribió... ...porque es un libro... ...en mi alma... ...no en las dedicatorias del libro... ...pero en mi alma... ...dedicado a mi hermano Nicolás que murió el pequeño de la casa con cuarenta y pocos años y, y lo escribí para él. Entonces, quería que ese mismo año estuviera y no esperé a las ilustraciones. Pero ya salió este lae y dije, no, aquí sí tienen que ir. Hay guiños a él. La portada del libro, el delfín. Está el, delfín aquí, se ve. el delfín es, es Nicolás. Ay, y esta bonito. niña que está de espaldas es mi hermana Elena, que murió siendo niña. Ay. Entonces hay mucho qué de mi alma monaje. en el libro, pero en los detalles que solo yo y las personas más próximas entienden. Es el un guiño. homenaje precioso también hacia ahí. Sí, pero un guiño bonito. que queda en la intimidad. Ahora ha surgido y, y te lo he dicho. Pero en este tipo de, de literatura hay muchos guiños, hay un personaje que soy yo cuando era niño... Ya lo descubrirás. Estoy descubriendo, de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí, por haber empleado este tiempo que está ahora también un poco con la familia, pero de vacaciones también diríamos, ¿no? Claro, Porque sí. sí. En Estamos de vacaciones y hayas... en el mejor sitio del planeta, <risa> en, en Marbella, con buena gente, con buen clima y, y la mitad de mi ser es de esta tierra también bueno. y de esta y de este mar también es muy bonito y toda nuestra mm. Andalucía es preciosa, claro. <risa> así que tenemos que hacer turismo nacional, ahora claro es que el sí. momento Por supuesto. de conocer bien nuestros pueblos, nuestros lugares tan que hay preciosidades y la gente y la gente también claro que sí, que Los andaluz un carácter también por muy supuesto especial. muchísimas gracias pues un Victoriano. placer y muchas gracias también por haberme bueno el libro y, bueno, por haberme sí, sí. correspondido Ajá. con tu libro que yo también lo estaba ah, que yo también lo estaba esperando aquí? los pensamientos qued, de Elena me queda dedicarlo mientras que hacemos una pausa para irnos a publicidad y me quedo dedicándole también mi libro al señor vitoriano que es una familia toda mágica. Mm. Así que muchísimas gracias. Pues nada, ¿No vamos a, publicidad? a vosotros no y a todos los oyentes que nos hayan aguantado eh, un ratito, desearle eh, lo mejor en todos los sentidos. Nos vamos a publicidad.